Buenas, me invitaron a una convención otaku Phantom dicen ¡Qué pu... Sí, así es El día de hoy voy a estar en una convención otaku a la que me invitaron Pero la parte buena es que va a ser tipo vlog Aunque no voy a mostrar mi cara Pero primero tenía que ir al laboratorio a presentar unas muestras Y luego sí ir a la convención Ya, comienza video I love is it. just around the corner a mencionar que el filtro me, me censuraba toda la cara y pasó una persona ah, pues vendiendo cosas. Eh, bueno, me duele una pierna porque estuve haciendo mucho, <ríe> estuve haciendo mucho ejercicio físico y estoy cojito. Eh, mucha gente dice que en Bogotá... Eh, la separación entre la vida y la muerte es casi imperceptible, entonces voy a guardar mi celular. Estoy llegando ya al laboratorio, pero primero quería caminar por el pasto. Caminar por el pasto es muy genial, WTF, diversión, WTF. <risa> Actualmente voy como 40 minutos tarde, pero no, oh, chill. Me van a echar, y bueno. ¡Hemos llegado al laboratorio! No lo puedo mostrar por obvias razones, pero ya voy a entrar. Pero hoy las personas del bus estaban re enojadas diciéndole al, al señor del bus que abriera la portada de atrás. Y el señor les gritó, ya sé, ya sé. Y luego cuando se bajaron, el señor comenzó a acelerar re feo. Entonces yo estaba ahí todo preocupado. No, este man nos va a matar. Yo estaba ahí como top 5 hombres que Dios abandonó. Yo haciéndola yo haciendo el youtuber. Antes de empezar este video, chicos, reventad el botón de like. No. Uh, uh. <risa> Momento fila. What the f un personaje de anime que nunca he visto. Van a ver miles de personas, con ese uso, con ese uso. Con, con con, con, con <risa> Esto parece un aeropuerto. <risa> Esto es muy raro, esto es muy raro para mí. Yo quiero foto ahí. Yo quiero ver acá. Ver. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. No sé qué comprar. Miramos que compramos uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Cuadrito? ¿Qué? ¿Qué cuadrito. Oh? Miramos. ¿Qué tal que tengan algo adentro? Compremos uno. O sea, no entiendo. Son cajitas que traen algo adentro. Y va a haber un premio importante. ¡Bravo! Un aplauso aquí su Bravo. tomar foto? Claro. ¿Para la página? ¿Ven? ¿Bueno? ¿Esto es para ti? Una, una, una ¿No? figura Él. que más te guste. ¡Qué pro! muchas ¿verdad? Empezamos bien el día. El otro güey no va a ver Dani, foto. Vamos, vamos ambos. Le odian. <risa> Pensaba que eras un joven atado. ¿no? Uy, uh, yo creo que me no, va a comprar una máscara. <risa> <¿Te miras? risa> Vamos, la idea es ver, ver, recorrer, tomarnos fotos. Gastar, gastar, gastar, gastar. Una vez vi aquí la pena entre un cantito y un chocorramo. Ciudad de Artistas. Hola, hola, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿y tú? Bien. ¿Estás hablando conmigo por teléfono? No, estoy hablando no, contigo. No, estoy hablando no, contigo. Gracias, gracias. Es? <risa> <risa> es <maltrato. risa> yo quiero una máscara, yo quiero una máscara, yo estoy buscando una máscara, son ilustraciones a, a, en acuarela Muy difícil hacer todo esto Muy difícil Porque nadie vende máscaras acá ¿Son, son reales? 0, ah, 0, ok ¿Son reales? ¡Qué calor! Perdón, si estoy subiendo rápido las escaleras Estoy cojo ah, en las piernas ¿Qué? Los caballeros del zodiaco Buscar una Barbie inflable. ¡Ay! No. ¿Al de qué? ¿De vistas? Sí, está ¿Eh? oh, no! Es un, es un rompecabezas enorme. Es rompecabezas. ¿El rompecabezas? ¿Es rompecabezas. ¿El rompecabezas? Es rompecabezas. Imagínate que se caiga ese desarme. Sí, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Uh. Sé que lo viste, hija de su madre. Sé que lo viste. Sé que lo viste. Solo otra vez, caseta Edgy. Sí. ¿Te quieres tomar una foto con nosotros? Sí, claro. Chicos, deberíamos comenzar desde allá, ir pasando así mirando cada uno. Me ignoraron. Es Drácula. Es mira, Moana. Mira, es, mira, Moana. Mira, mira, es Moana. Pocajo. Pues es que Poca es está maléfica. Ya. Oh. Drácula. Es cartón. Mira. Ah, sí, y ahí, y ahí está Coraje. Coraje parece una monguesa. Ah. Sí. Porque gritas. Gracias. ¿Cómo les digo que está grabando? Oye, ¿te quieres tomar una foto con nosotros? Esta vez yo ya no la yo ya no foto la tomo. Danos tres, por favor. ¿La segunda ahí arriba? Una más arriba, esa. Aquí está ahí, no. la del centro, esa. Y está ahora, vamos a abrir las Está bonito. ¿Compramos otro ¿Qué tiene? El mismo. ¿El mismo? Yeah. Está bonito. Yo no quiero ver esa. Yo ¿Sí? quiero ver esa. ¿Sí? ¿Otro de luna? Sí. No, la... Llavero, reloj. Corros ¿Esto no te acuerdas? Ya no tenemos... Me vi muy tentado, sí, me vi sí. muy tentado No caigamos bajo la tentación. Yo estoy buscando una máscara. Yo quiero ver una máscara que pueda comprar. ¿Qué es Minecraft? Eh, máscara. <risa> me abandonaron. Ya las encontré. ¿Qué es Minecraft? Morty Bogotá. Realmente sí es Minecraft. Me pega, me pega. <risa> no, no. <risa> Aún así sigo necesitando una máscara. Primero consigamos la máscara, ¿va? el juego. Sí, así. Te decepciona de mí. ¿Ah? Bueno, se tira eso. Es más grande. Ah, sí, estamos allá en la esquina. Jugar juntos, Siempre ¿No? Se van a altas, te quiero con limón y sale, te quiero darle como si no hace falta de nada, yo te quiero si vienes sus si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. No hay ni una máscara por ahí. My crack.